películas en blanco y negro, aquellas que se llevó el viento, ese tiempo que siempre te trae, momentos dulces y violentos. Cuántas cosas que tengo a recordar, es tan larga mi vida y donde he estado, todos los caminos que me he encontrado Y ese destino que manda y que ha cambiado Recuerdo aquellas escenas de película Que aunque quiero no debo de contar Porque harían que se rompieran ilusiones Que erróneamente alguien se pueda hacer de mí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 y oscuros. Esta vida larga sigue dibujándose en mi mente, algunos dibujos se van poco a poco borrando, entre suspiros algunos se van agrandando y sobre todo el recuerdo de ella que nunca se ha ido. Entre suspiros algunos se van agrandando y sobre todo el recuerdo de ella que nunca se ha ido. Películas en blanco y negro, aquellas que se llevó el viento,